ocho días. En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. Ya tenemos a Claudio Cornejo, psicólogo que está con nosotros acá en el trasnoche de la radio, en vivo y en directo para todo Chile. Querido Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, pues, Mauricio, trasnochando aquí en el trasnoche. Oye, eh, sí, pues bueno, este, y vamos a estar conversando, eh, a ver, Hoy estamos viviendo una fiesta, en democracia la fiesta eh, se dice cuando uno vota, ¿no? Porque es la posibilidad que tiene de elegir, ¿ah? eh, de libre democráticamente, de tomar determinaciones, de un poco aportar en la decisión del rumbo que queremos como sociedad, en este en este todo. ¿Es importante elegir en la vida, o no? Siempre uno está tomando decisiones, pues. Todo es decir, eh, comer, tratarse, trabajar, hablar, coronear, casarse todo, todo es eh, poder siempre enfrentarnos a disyuntivas, a situaciones que pueden ser muy fáciles, muy complejas, pero en cada uno de esos casos siempre va a haber eh, algo que se juega, algo que eh, tiene un pro y un contra. Como dices tú, a partir de las elecciones eh, siempre hay algo que se está jugando. Eh, recién escuchaba lo que conversabas tú con el abogado eh, las personas que llaman preguntando eh, ¿Por qué no podría no ir a votar? Eh, hay en algunos casos, en otros eh, como excusas, ¿no es cierto? Pero que, que, que sí, es que no, eh, como decías tú, en una fiesta. Ahora, ¿por qué podría ser fiesta para algunos y si para otros no fiesta? Eh, para otros otra, para otra obligación. Eh, eso nos pasa en cualquier decisión. Es decir, Oye. le decimos a los hijos el problema que hay, le decimos a, al jefe que... Entonces siempre vamos a encontrar esa, eh, esa eh, resistencia también a enfrentar cosas. Oye, siempre cuando, cuando hablamos de, de, en este caso, de una elección, donde uno decide, vota, ¿no? Eh, en La vida uno siempre está tomando decisiones. Uno, uno siempre tiene puertas A y puertas B que ir abriendo, ir cerrando, donde se va construyendo el propio, el, el propio futuro de cada uno, ¿no? ¿Qué tenemos que considerar al momento de tomar decisiones? Eh, que sea beneficioso para nosotros, que sea más para el entorno que para nosotros, que sea un poco más difícil que fácil. ¿Qué debiéramos considerar, Claudio? Bueno, eh, desde la salud mental eh, hay como tres criterios, pero podríamos abordar dos en este caso. Primero que eh, sea bueno para mí, pero también bueno para los que están a mi lado. Porque, no sé, podría decir que tomo esta decisión de comerme todo el pan y los demás jodieron ¿no? es decir, me voy a comer la mitad del pan y el otro, los otros pedazos también son para la familia eh, es decir, eh, siempre que tiene esa doble mirada qué es lo bueno para mí y qué es lo bueno para los que están a mi alrededor a los que están más cercanos eh, además, eh, considerar eh, si eso bueno es inmediato me va a generar un placer inmediato o un beneficio inmediato o un beneficio a largo plazo porque también puede marcar diferencias. Vivimos en una sociedad en donde pareciera que lo, eh, la satisfacción inmediata es lo más importante y vamos postergando un poco el futuro. El futuro lo vamos aplazando, pero el futuro llega, siempre llega. Entonces, ¿qué se hace ahí? Eh, los jóvenes que atiendo en, en consulta, 30, 40 años, eh, cuando hablamos de la casa dicen, es que es tan caro comprarse una casa pero cuando pensamos en comprar una casa, ni siquiera es juntado para eh, un pie. Eh, ni siquiera, porque como es tan caro el total de la casa, no quedo imposibilitado de ejecutar, de accionar. Entonces uno se entra de repente en, en, en decisiones que las ve muy, muy grandes, y quizás no son tan grandes si empezamos a, como la ecuación, en, en cuando uno tenía matemáticas, ¿no es cierto? Y creo una que... tremenda fórmula, pero... Si se dan detallitos, ya la cosa no es tan compleja. Eh, uno, bueno, yo, yo creo que después, post, uno puede decir que si fue buena o mala decisión, cuando uno toma decisiones. Pero uno puede tomar una mala decisión, digamos, sabiendo que es mala decisión, eh, eh, o extraño eso, o se evalúa después. Bueno, eh, tú generalmente uno evalúa las la decisiones después, por el resultado. Eh, pero hay casos también en donde uno sabe que no es lo mejor precisamente por los criterios anteriores, porque a lo mejor eh, va a ser un bien solo para mí y no para, no para mi entorno. Eh, entonces, siempre uno toma ciertas decisiones en relación a otros también, porque si no, pasamos a ser eh, egoísmo. Es eh, lo típico que se dice, oye, solo piensas en ti. También aparece la, la decisión, bueno, tengo que pensar en mí primero, porque si yo estoy bien, están los demás bien. La señora o el esposo, cuando no saben si separarse o no, es que sigo con ella o con él por los hijos pero si lo miramos redes ¿qué pasa si usted se separa? los hijos van a ver un buen modelo de madre que es capaz de enfrentar cosas y se lo van a agradecer, en vez de decir mi mamá aguantó toda la vida de este tipo que nuestro padre no hizo la vida imposible pero sí, siempre termina como evaluándose después porque dar esos pasos que son complejos realmente eh, requieren mucha fuerza o mucha claridad o mucho apoyo de otros Oye, estamos conversando con Claudio Cornejo, que es nuestro invitado acá en el Tres Noches de la Radio. Un pequeño paréntesis, ¿ah? ¿eh? Eh, hicimos el, el match, digamos, entre la policía y Don Hugo eh, para poder ir en la búsqueda del vehículo. Así que no vamos a dar más datos porque no queremos alertar quién tiene el vehículo para que se arranque. ¿eh? Pero ya hicimos un match y la cosa va avanzando. Vamos a llamar durante la madrugada a Don Hugo a ver si tenemos novedades, particularmente por sus cachorros que, que le estaba eh, muy preocupado. Estamos con eh, Claudio Cornejo. Eh, Claudio, ¿con qué... ¿Qué grado de egoísmo, como tú mencionaste el término, deberíamos tener nosotros al tomar una, una determinación? Porque uno dice, no, tiene que pensar en el entorno. Claro que es importante pensar en el entorno, pero hay que pensar también en el beneficio de uno. ¿no? Entonces, por eso te pregunto, ¿qué grado de egoísmo uno debiera tener al momento de tomar esa determinación puntual? Creo que uno tiene que pensar qué es lo mejor para uno, que te va a, se te va a hacer sentir bien, te va hacer sentir más pleno de cómo estás y eso sentirse pleno es sentir que voy a tener un, una alegría o una paz más profunda, más duradera, que la decisión que voy a tomar va a tener algún beneficio en muchos aspectos, no solo en uno. Y cuando digo muchos aspectos, en el aspecto afectivo, eh, económico, si corresponde, en el aspecto laboral, en el aspecto sexual, en el aspecto... Eh, eh, no sé, en todos los aspectos. Hay decisiones que involucran, por ejemplo, cambiarse de casa o de ciudad, que involucran aspectos. Cambiarse de trabajo involucra uno o dos aspectos, involucra la relación de pareja. Si yo siento que esa decisión, cuando evalúo, eh, me genera un gran beneficio, que va a ser más o menos estable, que me va a sentir que voy creciendo o avanzando, y que además, lo más probable es que los demás se beneficien, los más cercanos, mis hijos, familiares, mamá, papá, quizás se beneficien también de eso, entonces ahí es donde hay que ir dando esos pasos. Eh, las decisiones de repente no son tan drásticas, de repente uno piensa que oye, pero haz, hazlo ahora. No, eh, es un proceso en donde uno tiene que ir madurando ciertos eh, elementos, el cerebro va configurando eh, que este elemento, más esto, otro, más mi experiencia anterior, más experiencias vitales, infantiles, eh, todo eso en eh, el momento de decidir, eh, se agolpa para inundarnos, ya sea a favor o en contra. Y ese es donde quizás hay que eh, recoger información de otras personas, pero no que ellos decidan, sino más bien para uno tener algunos puntos de vista que me den mayor seguridad, si es que siento que la decisión es un poco más compleja. Hay decisiones que son difíciles de tomar, digamos, cuando estamos hablando de esta elección, a raíz de la elección estamos hablando con Claudio precisamente de las decisiones ¿no? cuando uno abre puerta A, puerta B hay decisiones que son muy difíciles de tomar pero que uno sabe que a la larga van a ser bien y uno podría decir, bueno, es buena o mala decisión cambiarse de trabajo, por ejemplo divorciarse, son decisiones que se tienen que tomar con mucho cuidado, estudiándola mucho o uno ya no tiene que darle mucha vuelta si la cosa no está bien ¿cómo se debe abordar ese proceso, Claudio? ahí aparece un concepto de sociología que se llama la disonancia cognitiva que es eh, ese espacio en donde veo que lo que está más allá que está más allá de mis límites es como cruzar el puente hacia el otro lado hacia la otra ribera es un espacio que se ve paradisíaco, como eh, maravilloso y acá está como todo medio complejo pero me atrevo a cruzar porque el puente se ve endeble, porque quizás me puedo caer en el camino me, ca me caigo al río en, en ese proceso es cuando uno idealiza lo que está más allá y lo que tengo en el presente se ve más deteriorado. Pero en la medida que me estoy acercando más a la decisión, lo que va a ir pasando es que mi presente quizás no es tan malo y a lo mejor lo que está como futuro quizás no es tan bueno. Sí, voy a ganar más dinero, pero ¿cómo será la relación con los compañeros? ¿Cómo será la relación con el jefe? Ah, es que acá la relación con el jefe es mala, con los compañeros también. Pero capaz... Que que ya sea peor entonces el cerebro empieza a jugar con esas eh, incongruencias con esa disonancia en donde eh, me lanzo no me lanzo, me lanzo me... hasta que en algún momento vamos teniendo mayor capacidad y pasamos al otro lado cuando pasamos al otro lado viene un proceso también de, de una sensación de éxito de seguridad pero también una sensación de pesar porque he dejado algo que sí fue importante para mí ...y en esta otra cosa, en este nuevo proyecto, nuevo trabajo... Eh, me, han ...me han recibido bien... ...pero quizás no está tan bien... ...o vi que había alguna mala cara... ...y quizás allá yo sabía eh, moverme... ...y acá no sé tanto, no sé qué me van a exigir... Eh, ...esos procesos son normales siempre... Eh, ...esa disonancia cognitiva... ...ese pasar de un estado a otro... ...siempre va a generar un conflicto porque lo dejo... ...o porque es algo ...se ve en los octavos básicos... ...que van a entrar al primero medio ven los cuartos medios que van a entrar a la universidad ven los que van a dejar, terminar la universidad en el último año de la carrera en donde uno se puso más flojo eh, con mayor desánimo en donde hacía los trabajos porque lo único, que, lo único que uno quería era ya estar trabajando es decir, siempre, en cada final del proceso está esa sensación de eh, angustia y ansiedad ahora cuando, cuando hablamos de las decisiones de, de, de las elecciones del de tomar determinado rumbo a veces uno gana y a veces uno pierde, como las elecciones, digamos, los candidatos que ganan, los candidatos que pierden, cuando uno se va de un trabajo, gana alguna cosa, pero pierde otra, etc. ¿Cómo asumimos? Cuando ganamos está claro, ¿no? Hay mucha satisfacción. Me no, no pero... estoy escuchando bien. ¿Ahí, ahí, ¿Me escuchas mejor ahí, Claudia? ¿Ahí sí? Claudio me estás escuchando, ¿no? Mm -hmm. No estoy escuchando bien tu audio, así que voy a ver desde acá si logro escuchar el, el audio. Sí, no, no, no te preocupes, va, vamos a... a, a te voy a, enviar, vamos a, a, me, a ver acá, a desde, desde la radio. radio. No, eh, Claudio, lo que, yo, lo, que yo Ahí, diciendo, sí. lo que yo te estaba diciendo, eh, ¿cómo, ¿cómo enfrentamos cuando tomamos esa decisión y perdemos? Y perdemos más de lo que ganamos cuando tomamos esa decisión. Y no caer en ese dejo de frustración que uno suele, suele vivir cuando, cuando uno dice, pucha, que la embarré, pero qué sacamos con un poco lamentarnos tanto, ¿no? Ahora, la frustración, como dices tú, siempre va a estar. La frustración es sentir que lo que yo estaba haciendo no resultó, eh, perdí la posibilidad. Eh, ahora, eh, el punto es cómo yo voy a enfrentar la frustración. La frustración es la sensación de fracaso, de que no se dio como yo quería. Eh, pero eh, algunos eh, criticarán al otro por mi falla, otros se criticarán a sí mismos y se condenarán y flagelarán. Eh, otros eh, harán como que no pasó nada, lo lees y seguimos nomás. Otros evaluarán por qué fallaron, qué elementos no consideraron para buscar una nueva forma de enfrentar la situación y lograr el éxito deseado. No sé, una prueba en la universidad, en el trabajo, eh, algo que estabas haciendo, eh, fuiste a buscar trabajo y no quedaste, eh, viste cinco trabajos y en los cinco no quedaste en la entrevista. Uno podría decir, no trabajo más. Pero si lo no prueba, ¿qué dije o qué no dije en la entrevista? ¿Cuál fue mi actitud? Elegí en empresas que a lo mejor no son en donde yo me siento. Entonces, cuando uno empieza a evaluar, es donde la frustración la manejo para un beneficio propio, poder enfrentar de nueva con una nueva fuerza, unos nuevos bríos o con nuevas herramientas en los nuevos desafíos. Esa es la, la visión bastante optimista de enfrentar una, una suerte de, de frustración, digamos, o eh, una sensación de pérdida. Pero, pero cómo no, no, desde abajo nos paramos, digamos, cuando, cuando ya sentís que, que, que ya está ahí, esa decisión fue tan mala que te, que, que te ocasionó un conflicto en la vida, un conflicto económico, laboral, emocional. Eh, ¿Cómo enfrentamos, en definitiva, para poder revertirnos? y sin que tengamos un coaching porque si alguien tiene un coaching positivo que te va diciendo no, mira, esto ya va a ser mejor ya vendrán tiempos mejores, etcétera uno puede salir pero cuando se está solo como hay muchos auditores que hasta ahora viven solo ¿cómo, ¿cómo se hace para auto darse ánimo? no Escuché bien poco, bien entrecortado algo está pasando en el audio pero eh, por lo que capté, Mauricio si tú me dices sí o no es como... Eh, lo que yo te decía es como lo ideal. Ahora, ¿cómo, por lo que capté, eh, la fuerza, que de dónde sacamos la fuerza para enfrentar eso? Eh, ¿De dónde sacamos esas herramientas? Eh, primero, eh, creo que uno tiene que revisar cómo ha sido mi experiencia de fracasos, eh, qué elementos he usado, vuelvo a repetir, tiendo a repetir, experiencias de fracasos. Siento que siempre caigo con una mirada negativa, o siempre siento que tengo una mirada muy ilusoria, muy fantástica y termino fracasando. Eh, hay que evaluar eso primero. ¿Cómo yo me enfrento con la realidad? Eh, ¿Cómo yo gestiono las cosas para poder tomar decisiones y que esas decisiones corran el menor riesgo posible, pero también teniendo claridad que sí voy a correr riesgos? Eh, y y, y ahí un poco, a ver si ahora me escucha mejor, la, la pregunta que me parece interesante, porque ¿Sí? te decía que mucha gente que escucha el programa en la noche está sola vive sola, eh, está en este instante trabajando sola, en fin, y no tiene una suerte de coaching o alguien que le ayude y lo empuje para salir adelante, para mirar esta cosa con, con positivismo, cuando se toma una mala decisión y todo, todo se fue a, a tierra, eh, ¿cómo nos autoayudamos para salir de ese de ese agujero, no de esa mala decisión? Porque además nos culpamos por tomar la mala la mala decisión también, ¿no? Hmm. Creo que eh, es bueno siempre mirar en, en un continuo, eh, no en en un tramos pequeños de la vida de uno porque, no sé, cuando llegan los pacientes eh, y pueden decir mira, yo eh, me he sentido bien pero realmente me he sentido mal y les digo mira, tú llegaste hace cinco meses hace tres meses, lo primero que dijiste fue esto y esto otro ¿hay algo de eso en este momento? ah, no, y yo dije eso yo tan, tan mal estaba es decir, eh, cuando estamos en situaciones complejas tendemos a centrarnos solo en ese momento y perdemos eh, lo histórico, entonces si uno piensa a ver cómo salir de esto de una situación parecida hace un año, hace cinco años eh, vio situaciones de fracaso ¿qué hice en ese momento? es decir, hay que llevarlo siempre al plano lo más objetivamente posible porque las emociones son tan intensas que van a cegar por un momento si siento que estoy complicado tengo que salir a pedir ayuda a algún familiar, algún amigo contar la experiencia porque en esa medida en la medida que voy diciendo, en la medida que voy expresando, también voy usando la corteza frontal, la capacidad de razonar, para poder recibir alguna orientación, alguna ayuda, alguna mirada. Eh, no, como decías tú, si estoy solo, no quedarme solo ahí encerrado, porque eso va a ser más complejo. Eso puede llevar a alguna depresión, a alguna idea aún. Es decir, si estoy solo, estamos en el programa, y hay gente en la casa escuchando, y no se queda ahí. Algo falló, perfecto socialízalo, mentíralo, cuéntaselo a otros que te den alguna mirada, mira cuántas veces has fracasado y, y en todos los fracasos que has tenido qué has usado para salir adelante o fracasos que has tenido, han sido tan terribles que te han eh, limitado y no has podido avanzar entonces siempre hay que mirar como el histórico eh, oye, eh, Claudio eh ¿Y, ¿Y cómo hacemos con, con, con este pepegrillo, con este eco interno que tenemos eh, en la mente Que nos está permanentemente recordando o alimentando ese tipo de situaciones eh, Y, y mucha, eh, muchas de ellas, cuando hay depresión, malamente, digamos eh, Por ejemplo, ¿es bueno decir a viva vos? O estoy bien, estoy feliz, aunque se esté solo Por ejemplo, para tratar de aplacar eso que te está recordando permanentemente Que te fue mal, que lo hiciste mal De que tú, tú eres una persona que no sabía las cosas, etcétera, etcétera, etcétera Creo que todo eso que dices tú puede ser muy útil, porque eh, la corteza frontal es la que maneja las emociones, cuando eh, la corteza frontal se empieza a inhibir empieza el sistema límbico que está más atrás a mandar toda la información todo esto que tú dices eh, como luz arbolito pascua, quien empieza a mandar mensajes miles de mensajes negativos que si yo me conecto con ellos obviamente me voy a ir enredando en esas ideas que tienen poco asidero real poco asidero concreto, racional pero que tienen tanta fuerza emocional que me empiezan a paralizar. Entonces, si empiezo yo a decir lo que dices tú, ya, yo creo que la cosa va bien, creo que no es tan terrible, empiezo a usar la razón, a leer, a mirar algún texto, a llamar a un amigo, consultar, a usar la capacidad de pensar para poder en alguna medida frenar ese, esa gran cantidad de emociones que son negativas, ya va a ser un paso importante para poder eh, contrarrestar eh, ese momento que puede ser muy difícil eh, o muy caótico O muy inundador de emociones negativas Oye, voy al WhatsApp eh, a Echar un vistazo de lo que nuestros auditores Están opinando Al más 56992007888 eh, A ver, ¿no, ¿no podía pasar la ventana ahí? ¿Algo pasó? Bueno, vamos a chequear de inmediato A ver, eh, ¿qué opinan nuestros auditores en este momento? Dice, acá, me costó Incluso dice, a veces nosotros nos topamos Con cosas fortuitas ah, Por ejemplo, yo, dice, tuve un accidente Atropellé atropelló una persona, ¿ah? y me demandaron, cruzaron por la mitad de la calle, en fin, estoy enfrentando todos eh, los problemas y sin herramientas. Me costó tres meses de depresión sin salir de casa. ¿ah? Eh, acá, otro mensaje. ¿Cómo hacer para poder darse ánimo permanentemente frente a las situaciones y a las condiciones de vida que uno está viviendo? Eh, Claudio, ¿cómo, cómo nos enfrentamos de buena manera eh, estas situaciones que son adversas? ¿Y cómo nos damos cuenta de pronto si estamos cayendo en una suerte de depresión, no? Bueno, en el caso que de bueno, nuestro primer amigo, atrover a alguien y verse metido en una cosa que uno no lo no ha planificado, que es fortuito, que eh, nos va a generar una gran tensión, eh, un montón de, de emociones negativas que nos van complicando. Eh, pero quizás eh, hay que ver quién está a tu lado apoyándote, eh, entendiendo que también hay un proceso judicial Llega lleva a un ritmo, y generalmente son ritmos bastante lentos, no es que de aquí a dos meses haya claridad o decis una decisión, pasa un año, incluso dos años, para poder llegar a un veredicto. Entonces, todo eso se vive con mucha angustia, con mucha ansiedad, con mucho temor, y encima que uno se mueve en cosas legales, entonces uno se llena de mucho miedo. Por eso quizás es bueno eh, pedir alguna ayuda eh, más sí Siento que mi ánimo va decayendo cada vez más. Siento que me voy llenando más en angustia. Siento que cada vez me cuesta más comprender las cosas es necesario pedir una ayuda más, más profesional. Oye, eh, eh, permíteme un pequeño paréntesis porque hubo un movimiento telúrico eh, hace cerca de 6 minutos, 7 minutos. Algunos auditores nos escribieron al WhatsApp. 5.5 en Taltal, 35 kilómetros al oeste de Taltal, de acuerdo a lo que informa el Centro Sismológico Nacional. 5.5, 36 kilómetros de profundidad fue ya... Ahí el chileno, decimos, está temblando, Claudio, ¿Ah, está temblando, ¿Ah? no, no, no sé si nos parábamos, en... Sí. en fin, eh, de 5.5 grados de acuerdo a lo que informa el Centro Sismológico Nacional, eh, muy, muchas gracias. Eh, a ver, dice, dice, yo estoy viviendo con un duelo por el diagnóstico de mi hijo con autismo, fue muy fuerte el día que me lo confirmaron, ¿cómo nos paramos de estos empujones que nos da la vida, ¿no? pero que no nos quita la vida?, por lo tanto, debemos seguir luchando para adelante, ¿no? Sí, había un, un papá también tratando de asumir esto de su hijo que tiene autismo. Eh, suena terrible, de repente es terrible, hay que prepararse. Eh, y en esas situaciones que son complejas, hay que pedir ayuda. No nos no hagamos los valientes, yo prefiero que no se hagan los valientes porque eh, vamos a tener muchas informaciones cerradas, nos van a faltar herramientas. Si es autismo, el niño tiene que estar con terapeuta ocupacional fundamentalmente tiene que el terapeuta ocupacional apoyar también a los padres para educarlos, para ver cómo optimizan eh, las habilidades del niño y que pueda salir adelante si en el caso anterior del eh, accidente hay que estar de preferencia con un psicólogo ya sea a nivel personal o a nivel familiar a fin de que vayan eh, descubriendo habilidades para poder fortalecer eh, esa relación de, de apoyo, de, de cercanía y que esta persona, este amigo que atropelló a alguien puede también canalizar sus emociones, pueda decirlo, pueda llorar, pueda sentirse vulnerable, que exprese lo que le pasa, no que se guarde. Es, ese papá o mamá que tiene este niño con, con tea de seguro ha llorado o va a llorar mucho rato y eso no está mal. Está bien porque estoy liberando la energía, pero después de llorar, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me preparo para eh, trabajar y ayudar a este niño, que es una condición. El TEA es una condición que va a estar siempre. El TEA cuando es, significa trastorno del espectro autista, que pueden ser niños con autismo, o con Asperger, que se llamaba antes, que son más leves, pero eh, estamos hablando de eso de, de esa condición. Es un niño que tiene esa característica para siempre. ¿verdad? Es así. Oye, Claudio... Entonces, eh, ¿cómo yo...? ¿eh? No, no, eh, lo que pasa es que estás haciendo la, la, la reflexión que... Claro, uno cuando le duele la garganta va al médico, ¿no? Va... Eh, cuando, cuando le duele el cuerpo, va a otro médico, en fin. Pero pocos reparan cuando uno tiene eh, emociones eh, confusas, cuando uno se siente mal anímicamente, no va al médico, no asiste a un psicólogo como coaching para que le ayude. Como que no, no lo tenemos eh, en la cultura, al menos chilena, digamos, un tanto desarrollada, y además que, digámoslo, el sistema de salud apoya muy re poco eso, ¿no? No reembolsan todo lo que debieran, etcétera, etcétera. Hay un, hay un tema de salud pendiente. Eh, Debiéramos tener casi como, como de cabecera la posibilidad de tener un psiquiatra que nos ayude, un psicólogo que nos ayude, de, de hacer esto permanentemente para una confortable salud de vivencia diaria, ¿no? Lo que tú dices creo que es fundamental. Eh, bueno, eh, desde Funasa eh, los bonos valen 12.610 pesos cada consulta, es decir, es bastante barato, 12.800, eh, es barato. Eh, si el sueldo es mínimo, obviamente no es tan barato, pero eh, es accesible ir a, a, a sesiones con psicólogos que están en FONASA. No son muchos, sí, pero eh, hay. Ahora, eh, esto que dices tú es fundamental. Si te duele la guata, uno dice, tomo esta pastilla, esta otra, ya se me pasa. Me duele una muela, ya tomé esto, y si no, voy a dentista. Es decir, el dolor de muela, uno sabe que si empieza un dolorcito, estoy condenado a ir a dentista me saquen la muela o hagan tratamiento conducto, lo que corresponda pero acá en lo psicológico no tenemos mucho conocimiento de eso me duele eh, la pérdida de alguien, de un ser querido me duele esto, ando con pena, con angustia pero me hago valiente el firme total ya, ya va a pasar o al mal tiempo, buena cara y de repente esos recuerdos me vienen y me hacen sufrir un rato y sigo, sigo pero es como siempre andar con una piedra en el zapato aprendo a caminar Aprendo a torcer el pie para que la piedra no, no moleste. Eh, camino con el pie hacia la, la piedra, hacia la punta, no hacia el medio. Es decir, ¿por qué tenemos que vivir con dolores? ¿Por qué tenemos que vivir con síntomas de angustia? ¿Síntomas de que no, he, no me he desarrollado? ¿Sintiendo que tengo historias pasadas que me duelen? ¿Sintiendo que valgo poco? ¿Sintiendo que todos se ríen de mí o que se burlan? ¿Sintiendo que soy tonto, que soy ignorante? Eh, porque generalmente todos esos son síntomas o sensaciones que no son ciertas. Eh, más complejo, eh, en los hombres, problemas de sexualidad, eyaculación, qué sé yo, prefieren separarse, prefieren cualquier cosa antes de decir, sabe psicólogo? Y que van, que están yendo cada vez más hombres por lo menos, sabe psicólogo? Ayúdeme, no tengo eh, un, eh, deseo sexual, algo me pasa. Pero... Siempre estamos pensando que podemos salir adelante. Quizás si fuéramos a psicólogo o a psiquiatra rápidamente, la enfermedad no se cronifica, no se hace más permanente. Sería mucho más simple. Y como dices tú, hay pacientes que van a control, a preguntar, ¿sabes qué me pasa esto, esto, otro? Qué, ¿Qué será? Y al mes o al año vuelven, ¿sabes qué me ha pasado esto, otro? ...pasan a ser, como, paso a ser como el psicólogo de cabecera... ...van cada cierto tiempo... ...hay uno que van ocho años ya... ...pero van dos veces al año... A ...contar alguna cosa, algo, algo que le inquieta... ...pero debiera ser así... ...como el dentista... ...como algún ex chequeo médico general... ...existen los chequeos preventivos... ...que la tienen la ISAPRI, un montón, FONASA... ...pero el chequeo preventivo psicológico no existe... Sería sí, muy bueno. Oye, eh, Claudio, ¿en qué momento nosotros o, o debemos sugerir a alguien del entorno nuestro ya debe tener eh, una ayuda profesional para subyacer, para mejorar, eh, para reponerse de cierta condición anímica, ya sea un duelo, ya sea un problema laboral, ya sea por una enfermedad, etcétera? ¿En qué momento nosotros o nos debiéramos auto darnos cuenta de que necesitamos el apoyo de un profesional? Cuando hablamos de eso, eh, lo, lo esperable es que frente a un duelo, dolor, eh, frente a un problema laboral, afectivo, eh, tenga que doler un cierto tiempo. Pasó ahora, va a doler muchísimo, pasa un mes, va a doler un poquito menos, pasan seis meses, va a doler muy poco. Cuando tú miras a los seis meses lo que te pasó, te pueden correr algunas lágrimas, pero tú dices ya, pero estoy haciendo cosas, he vuelto a retomar mi vida en muchos aspectos. Si la persona ha pasado seis meses y cuando se refiere a la situación que le afecta y, y hace referencia como si estuviera sucediendo ahora, hay que ir a, a pedir alguna ayuda. Porque significa que ahí se está instalando una depresión o alguna cosa más compleja. Lo esperable es que todo duelo vaya disminuyendo los seis meses. Pero hay pacientes que llevan un año y lloran como si hubiera pasado recién. Hay pacientes que llevan cinco años y lloran como si hubiera pasado recién. ella está frente a una depresión eso ya está eh, ya hay una enfermedad ahí instalada ahí eh. eso es como el mayor indicador más allá de seis meses no debería estar la persona sufriendo como si fuera ahora bien pues Claudio yo quiero agradecer la gentileza como también siempre. puede darse en, en casos donde eh, sucede algo recién y a lo mejor hay que partir inmediatamente a ver a ayuda se separan los padres llevan a los niños a psicólogos se separan los padres y aparece el papá o la mamá, dicen, dicen, ¿cómo oriento a mis hijos porque me acabo de separar? ¿Qué debo hacer? También son medidas preventivas frente a ese acontecimiento que está siendo fuerte. Claudio, te quiero agradecer la gentileza de acompañarnos a esta hora de la madrugada, ya este día domingo 7 de mayo. Muchas gracias. ¿eh? De nada, pues, saludo a todos los auditores, que estén todos muy bien, y hasta pronto. Claudio Conejo, psicólogo, conversando con nosotros acá en el trasnoche de la radio. Comienza tu día junto al trasnoche de La Radio con Mauricio Barriera.